¡Bueno mi gente, a bailar! Tisera y María Camila noches en Cacahual! Si en el mundo no existiera un ser como la mujer Si en el mundo no existiera un ser como la mujer Esto sería un problema, y ustedes van a ver Esto sería un problema, ya ustedes van a ver Si usted invita una morena, ahí compre a su mesa Enseguida uno grita, tráigame dos cervezas Enseguida uno grita, tráigame dos cervezas Manda uno y manda dos, ya está le manda tres Manda uno y manda dos, ya hasta le manda tres La cosa se pone buena y la invita a amanecer La cosa se pone buena y la invita a amanecer Hay las mujeres, solo más lindo. Hay las mujeres, solo más lindo. Por ellas nacemos y hasta morimos. Por ellas nacemos y hasta morimos. Oscar Romero en Bogotá y Selena Vergara, la contadora en San pues. Licenciado Johnny díaz salúdeme a Dayana, futuros tu pueblo Emilia, la consentida de Carlos y Heraldín Dorias Como la mujer no hay, por eso siempre digo como la mujer no hay Usted puede ser muy duro, lo ponen a gastar Usted puede ser muy duro, lo ponen a gastar Enseguida se le olvida de que la vaina está dura Enseguida se le olvida de que la vaina está dura Que la plata se la gana Rula, la plata se la gana, hombre tirando rula Ay las mujeres solo más lindo Ay las mujeres solo más lindo Por ellas nacemos y hasta morimos Por ellas nacemos y hasta morimos Por ella nacemos y hasta morimos Por ellas nacemos y hasta morimos Juniors, vérenme en el estado